Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homijomi 10. En el día de hoy, os voy a enseñaros cómo animar vuestros propios personajes, como estáis viendo en pantalla, en Filmora 9 o en 10. Es muy fácil, muy sencillo, y os lo enseño en este programa porque es el programa que he usado en toda la vida y el único que sé. Pero bueno, sin más distracciones, comenzamos. Bueno, antes vamos. Voy a coger un fondo amarillito. Para. Bueno, vamos a ajustarlo un poquito así, así. Perfecto. Ahora vamos a, in, vamos a poner nuestros personajes. Muy fácil y sencillo. Uf, qué calor, por Dios. ¡No puedo hacer tanto calor! Bueno. Estos son los emojis que tengo actualmente. Pero antes de seguir, os voy a proponeros una cosa. Si en este vídeo llegamos a los 20 likes, os enseñaré cómo hice mis propios emojis. Y probablemente con una colaboración. En el cual esa colaboración no les diré nada. Pero bueno, la meta serán 20.000 likes. Digo hoy, 20.000 likes. 20 likes. Bueno, yo ya tengo aquí algunos de mis personajes. No van a ser todos porque si no... Bueno, no voy a poner todos. Solo vamos a enseñaros algunos ejemplos. Y voy a elegir uno para poner. A ver cuál puedo poner. Creo que este val valdrá. Lo ponemos aquí. Y bueno, voy a ajustarlo antes un poquito por aquí. Así. Ahora nos tendremos que ir a la parte de efectos. Luego a la parte... Bueno o simplemente buscarlo el efecto que se llama temblado que lo que hace es mover las cosas lo arrastramos y lo ponemos en el personaje que queramos que tenga movimiento pero como veis el personaje va muy lento así que eso vamos a cambiarlo le daremos doble clic nos iremos a la parte que estáis viendo le damos y ahora, es la opción que estáis viendo, la quitamos. Ahora, en la, en la barrita de frecuencia lo tenemos que subir, la barrita esta, a tope. La posición Z, igual. La posición X la dejamos como está. Y la posición Y le ponemos 0.08. Le damos OK y ya estaría. Y ahora sí, se mueve como se tendría que mover. Pero yo creo que para algunos momentos, como de enfado, como que ese efecto no, no le pega mucho. O sea, yo lo configuro como hemos hecho antes. Aquí pongo 0,08. Y a ver, aunque quede bien, hay mejores efectos. Por ejemplo, nos vamos ahí otra vez a efectos. Nos vamos a... Nos vamos... Ah, vale, vale, vale. Nos vamos a movimiento y hay más. Por ejemplo, este de caos que le queda muy bien para momentos de enfados. Entonces se lo ponemos y lo configuramos. ¿Pero por qué lo vamos a configurar? Porque si le damos, como estaréis viendo, hay como una especie de sombrilla, sombrita negra que, no, que queda un poco feo. Entonces le quitamos esta opción otra vez. Y esta vez, si le damos... No se ve y queda mucho mejor y aparte se nota que está enfadado. Bueno chicas y chicos, está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya que sepáis animar vuestros propios personajes Hay muchos más efectos de movimiento y tal, pero eso ya eh, investiga los otros y tal. Bueno, recordad que si os ha gustado podéis suscribiros y darle al like para más vídeos de, de Filmora. O a lo mejor de otro programa de edición. Y antes de acabar, los saludos del canal. Recuerda que si tú también quieres salir en mi próximo vídeo, solo tienes que escribir. Decírmelo abajo en los comentarios. Ahora sí, este ha sido el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!